Escucho tu sonido y me atrae tu presencia Y cierro la puerta de mi habitación Me encuentro cara a cara contigo amado de mi alma Respiro tu presencia y exhalo ¿Qué? ¿Hasta? ¿Basiar? Yo no la puedo Se acelera. Cuando veo tu rostro Cuando siento tu presencia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 Las horas pronunciadas. Jesús, Jesús. Ah. Deseamos estar aquí, aquí donde tú habitas, en tu habitación. Tú en mí, yo en ti. No hay nada más hermoso que sentirte dentro mío. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. En tu presencia, Señor. Hay plenitud de gozo, Señor. En tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Muchas veces. Como adoradores guerreros, pasamos más tiempo guerreando y más tiempo intercediendo. Quedándole toda la atención a Él. Y adorándole, simplemente adorándole, simplemente clamando santo, simplemente clamando digno, simplemente clamando su nombre en adoración. Por eso en este momento, en este momento pasamos tiempo con Él. En su presencia En su presencia Porque es ahí donde Donde Él Después deposita en nosotros Por qué interceder O qué guerra pelear Pero primero Hacemos un stop y paramos Y simplemente le damos adoración Simplemente adoración Guerrero, adorador Dale adoración adoración, adoración, adoración exalta su nombre magnifícalo él es, él es lo más alto que al la habita en las alturas máximas nadie más habita arriba de Él Él es todopoderoso te amamos Señor glorificamos tu nombre eres hermoso Señor